Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien de nuevo. Aquí estamos nuevo, en Aventure Demon. Y nos quedamos en el momento que no pudimos avanzar más en la memoria de John y tuvimos que venir a esta cosa que es que tenemos todos los mementos que hemos ido consiguiendo según las edades, como pueden ver aquí. Y se supone que tenemos que enlazar mementos, o sea, este supongo que va a ir con este de acá, para interlazar memorias. Así que creo que lo voy a hacer así. No, yo se voy a Alianza 2020, exacto, eso mismo que dije. Bien, ahora puedo proceder acá. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuál es el coincide el conejo? Entonces, ah, pero tengo que interconectarlos todos juntos. Ok, ella hey, va, mira esto. No me, no me, no me. No, no, no. ¿Es en serio? Supongo que no tengo que hacer todos juntos Solo tendré que conectar uno con otro Y aquí, ¿cuál es? El reloj Ya, ok, era conectarlos todos con los todos okay. no eran todos juntos Ok Ding Ahí están todos los que podemos usar. ¿Listo para darle a la banca? Ya me conoces, siempre estoy listo. Uf. Listo, vamos a ver qué sobrenés trajo de la luna. Primero las tramos. Esta vez no, querido. ¿Para qué? Lástima que tengamos que... Un regalado aquí No hay problema, lo podemos hacer sin... Lo sé, pero me da la sensación de estar incompleto Te que es demasiado, va a impedir que hagas bien tu trabajo Eso es basura, no me pegues tus cosas de mujeres Ok eh, ¿cómo lo hago? ¿Eso es un poco temprano? Ok, eso más adelante Ahora lo mismo... Eh, supongo que esta parte es la misma Veamos otro lado Aquí también es lo mismo. Normalmente, al menos hay algún cambio, algo no va bien. Esos recuerdos, la sensación no es lo que estuviera, como si hubieran ocurrido otra vez. Son exactamente los mismos. Eso es imposible. ¿El deseo fue transferido o no? Se fue. Eso este no está bien. ¿Cómo puede ser que todo sea igual? Confirmémoslo. Necesitamos un último recuerdo accesible. Oh, ok. Este es igual que el último recuerdo real. Eso este no me gusta nada. Si ese es el mismo recuerdo, él estará en cantidad de mierda, para... no sé Y. posiblemente. Sí, sí, lo mismo. No funciona nada. Lo que hicimos, Johnny. Regresa es sorpresa. nos conseguimos muchas visitas por aquí. ya llamo otra vez. Mi, actora, mi nombre es. Mi nombre es Doctora de Barcelona. Este es. ¿Qué? No pienso decirlo otra vez. Doctor Neil Watts. ¿Conoce la agencia del mundo de Generación de Vida? Oh, solo soy de la agencia. Estaba diciendo lo mismo. Qué curioso, he estado pensando en llamarles. Lily, ¿traiganos algo de ti, por favor? ¿Lily? De Yaboo. Dejadlo también. Uf. Y bien. Espera aquí, voy a enviar la señal de deseo otra vez. Fíjate a ver si hay algún cambio. No. no estoy segura de que se ha transmitido correctamente. ¿Algún cambio? Ni un solo pelo. No puede ser, incluso si el deseo no funciona por sí mismo, porque no hay ningún cambio. A lo mejor a lo mejor necesita que provoquen que la provoquen para activarlo desde sus recuerdos más tempranos, lo más temprano que podamos ir. Adelante. Oh wow. El deseo de Jenny a la luna a lo mejor necesita de una simulación. Vamos allá. Bueno, eh, no, eso es lo que decían que estaban poniendo. Bueno. ¿Te importa arreglar? No, me gusta esto. De acuerdo. Entonces vamos. Vamos suerte si sea es suficiente para dispararlo. Espera, ¿dónde está Nil? ¿Has visto a la luna? ¿Qué tal está? Eh, está demasiado sobre toda para mi gusto. Prefiero que me explique un poco más. Oh, Genesis ¿Qué? No sé qué. No entendí ahí. No sé no ni seguro será qué. A la luna, cariño. Oh, Henry. <ríe> por Dios, estoy muy cansado de ambiente <ríe> como para andar construyendo películas. Debería haberse cambiado en John. Perdón, pasé hacerse pasar por esto, amigo. No, lo mismo. Sigue todo igual. Voy a tener que avivarlo en algún otro lado, entonces, eso es ridículo. ¿Liné? Oh wow. A lo mejor algo no de aquí puede valer. No tengo tiempo para ir en este momento. a tengo que peluche Así que ¿de la verdad, si no le dieron una enciclopedia de la cara, lo hice? no, pero, ¿Qué se está haciendo aquí? Está empezando, consigues. Consig. Consiguemos un buen lugar. bueno Espera, no recuerdo que se pasase. Algo debe haber cambiado. Ey, no me, no me pellices ¿Qué es esto? No me acuerdo de nada esto. Esto sí, no me acuerdo. uf multitud. Eso es seguro sobre Neil. Espera un segundo. Esto no es un cambio real, esto es. ¡Atención, por favor! Oh Dios, Neil Como saben, soy un representante viado por la NASA en toda su gloria. Estoy aquí para contarnos todo. Adelante, Timmy. Wow, eso ha sido terrible. Me estoy yendo por las ramas. En fin, sé que muchos de vosotros os preguntáis ¿Qué posibilidades tengo yo de hacer algo tan increíble como ir a otro mundo? Inhalar de la luz de Venus, nadar contra las abuelas de en los años de Saturno O a lo mejor, simplemente relajarme en la cara oculta de la Luna Bueno, nosotros en la NASA queremos que con voluntad todo tiene potencial ¿Puede ser tú? ¿O tú? O tal vez... ¡Tú! Pero yo no quería ir a la luna Entonces esta es tu Espera, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vería? Se aquí a la tierra Bueno, ¿No quieres ni siquiera ir ni siquiera un poquito? No, ¿Por qué? ¿Ni un poquito chiquitito eh, no <ríe> Oh wow Bueno, como general de la NASA deberíamos empezar a saber unos datos sobre la luna. <risa> Para empezar, la luna tiene 4.500 millones de años. sabías que su superficie es grande? ¿Es tan grande como África? Es verdad, de hecho, si te haces a saber salir en bicicleta... ¡Guau! Oh, wow. Además, la luz tarda 1.5247 segundos en viajar desde aquí hasta la luna. Y si conduces un coche volador, te 130 días. Ya lo sabía, un cualquiera. Y por último, pero no menos un de la gente que va a la luna se hace rica y famosa. Y todos sabemos que la riqueza y la fama es a mujeres. Y así concluye mi presentación. Recordad: la NASA recibe a cualquiera, especialmente si es un sueño. Oh wow, besteril. Oh wow. Bien, ¿qué te parece? No creo que nada se te contratase, pero supongo que fuera su sentimiento. Por eso, si sí, le he hecho bastantes ganas, vas a ver si eso ha funcionado. Por supuesto, vuelvo enseguida. Ya, informe, fracaso total. Maldición. <risa> hey, arriba ese ánimo. Estoy seguro de que aún podemos hacer algo. ¿Cómo que? Bueno... Uf. No sé qué se para terminar de construir esa casa Isabel. Apenas sé qué para el parazo, pero... ¿Pero te acaso para la otro día de viaje a la luna? Si a es esta casa, seguro que puedes. De nada, todo desesperadamente. ¿Y el anuncio que es preciso? Sí, de hecho casi no que tenemos. ¿Sabías que la NASA tiene excelentes seguros de salud? Es verdad, para ti y para tu esposa. Oh, wow. pasos en Samponio, es de gratis! ¡Oh, mira, una buena, bien por vosotros! Pero aquí tienes una sensación, ¿adivinas a dónde tienes que ir de luna de miel. ¡Desesperado! <risa> ¿Rivers? está, <risa> es ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Qué rámonos! Uf. ¿sabes? Esto no está funcionando. Es más que eso, es ridículo. Somos malditos profesionales, no es el trabajo para andar corriendo detrás de nadie y gritando como una tonta. Ah, no. Mira, tal vez estás sin dormir, nos estás afectando. Si hubiese sabido que tendríamos que pasar toda la noche en B, habría traído café. No estoy de acuerdo, tendrías que ver la película que construí un rato. ¿Qué película? Exactamente. En fin, aunque el tiempo sea otro, sea oro, esto no está lleno en ninguna parte. Te un descanso hasta mañana, con suerte ya no aguantaré hasta entonces. Tengo que hacer unas llamadas. Oh wow. Ahora sí van a salir los recuerdos. No tiene sentido, cualquiera la máquina no ha tenido efecto, el deseo registrado de Jenny ir a la luna pero no había ni el rastro en él de querer ir a la luna de transferencia, pues salvo, que, salvo que una condición secundaria del deseo haya cambiado durante el proceso, solo así, un mismo deseo puede ser resultados diferentes, en puntos diferentes del tiempo. No hay duda de que River tuvo un papel importante en todo. Sé sí, lo que había okay, podido causar el único cambio de ella principal sospechosa. Pero todas las cosas, exactamente qué lo que causó River. ¿Qué fue lo que hiciste? Ah, eso está saliendo. queda mucho tiempo, me pregunto si ni se le ha ocurrido algo. Vamos a ver, vamos a ver. Yeah, se puede dar día día que en no el llegara a ver ¿dónde está ni ni ni ni ni ¿Cómo está John apenas resiste ¿qué están haciendo ustedes dos es que, es que no podemos lograr nada más que es que lo que, que van pero que no tenemos tenemos tiempo tiempo. Si está buscando a su colega, creo que está en la cocina Ok Vamos a la cocina, pues... Creo que después de esto voy a seguir grabando porque estoy bien enganchado. Estoy bien enganchado a esto, entonces quiero seguir grabando. A pesar de que son las 2 de la mañana. No sé. No. No he entendido esa parte, pero... Ok. ¿Lo confirmás de sus antecedentes? ¿Y por qué no nos sucede toda en esa información? O el doctor, en ese caso. ¿Dónde sacaba ese café? Shh. <risas> ¿Estás hablando con la empresa? Sí, te pondré tanto luego. Ahora, shhh. Espera, eso no es. ¿Dónde lo encontraste? En el faro, antes de que más. Bueno, por última vez, shhh. El último que no me voy a perder es revelar el día de Eso sí lo podemos hacer. Pero si. Sí. Ok, eso creo. Bueno, eso se va a repetir mil veces. ¿Para qué? ¿Quieres ir al sótano solo? Tal vez... No, aquí. Okay. el sótano, en el estudio Pero más... Ok, la escuela... Es pues domingo, cariño <ríe> Shhh, te vas a dormir Porque todo el mundo me manda a callar? Ok, dos libros Anochecer y el cuento de mujer que se enamoró de un zombie que me enteró las flores cuando era bañada por las olas La de pasaje. Eh, todo es otro Colocar el libro en el estante bueno, a ver aquí. Nada. Ah, lili lili lili lili li li Dígame algo usted. Esos dos no deberían haberse quedado despiso hasta tan tarde, pero tendría que verlos... De... Tiene que tener vigilados bueno eso no sé no sé qué se hace fuerte lo sé pero es que estoy tan cansada eso se ve que ustedes aún lo están más de verdad necesito sentarme si quieren hacer cualquier pregunta déjenme sentarme antes Oh, quería preguntar algo futuro esto es un trabajo de jornada completa ¿verdad? ¿qué haré cuando esto se acabe? ¿Qué otra cosa podría hacer? Encontrar un trabajo en la ciudad, en Mi vida, supongo Sin embargo, es una pena, voy a echar de mi asojoni en este lugar Tal vez tenga, vis... tenga visitas de vez en cuando Eli, ¿Sabe...? ¿Es el bastante raro que alguien cómo usted trabaja aquí? Con bueno, no dos sé niños si y todo eso, quiero decir No está mal, de verdad, hay un autobús escolar que pasa por aquí ¿Pero cómo termina usted aquí? Bueno, hace unos años, mi marido murió ¿Qué ocurrió? Estaban en el ejército, fueron la última tropa de en el conflicto lo lamento. Tuve mucho miedo, nuestros sabores eran escasos y el mercado de trabajo estaba mal. Johnny vio vi mi anuncio y me ofreció trabajo y con gratitud. Este lugar era también tranquilo y me ayudó que me luto. Pero el gobierno no da pensiones a las niñas de guerra para que puedan recuperarse. Así es, al final recibí la ayuda. Pero para entonces Johnny eh, empezaba a tener sus propios problemas, también necesitaba. Al tomar el uso busqué ese sitio también, así que nos quedamos. En cuanto a Johnny, también se alegró Vamos a echarle de menos Creo que en el fondo, realmente, él quería una familia Ay, no hay más preguntas Oh, ey Antes de que Johnny cayese inconsciente, dijo que ustedes posiblemente vendrían pronto Dijo que seguramente no tuviera la oportunidad de hacerlo personalmente, pero... Quería que les hiciera las cosas en su nombre Así que... ¡Gracias! Perfecto A ver si Nid ya terminó de hablar por teléfono para... A ver si hacemos algo... Y voy a volver a cortar por aquí Ok, Neil ya terminó ¿Qué pasa? Parece que nuestro pequeño Johnny tiene algunos antecedentes ocultos de tiempo atrás ¿Antecedentes ocultos? Antecedentes médicos ocultos para ser exactos Aparentemente en su niñez le suministraron una gran dosis de inhibidores reforzados. Adivina qué, suelen tener un pequeño efecto secundario en, cosa llamada, en esa cosa llamadas recuerdos. Inhibidores. Johnny no tenía problemas de corazón, ¿o ¿sí? Aparentemente no. Lo que me va a pensar es si los efectos secundarios no serían precisamente de la intención. Y tanta cantidad. El impacto de sus recuerdos durante el tiempo de medicación debe haber sido significativo. ¿Qué es que eso fue lo que nos impidió hacer esos recuerdos más antiguos? Bueno, la máquina no es, te eso te lo aseguro. El departamento de mantenimiento me gritó por haber desechado la culpa. <ríe> y ahora, me acaban de dar frecuencias de reconfiguración. Eso no lo debe permitir soltar los inhibidores. Y una vez estemos en su puede que sea suficiente temprano como para pasarle el deseo y que funcione. ¿Y qué estamos esperando? Pero una cosa. Claro, siempre hay una cosa. Para poder activar las nuevas frecuencias necesitamos un disipador. Un disipador. Algo que esté presente en recuerdos inaccesibles, en los recuerdos y Necesitaremos hacerlo Jun para que estimule su memoria internamente. Pero que sabemos de esto, apenas hemos visto sus meses de los recuerdos de su niñez. E incluso si encontrásemos una foto de su niñez o algo no es inconsciente. Sí, estamos como empezamos. Oh wow. ¿Sabes? Este trabajo no nos había dado tantos dólares de veces en, en ese caso de era el año pasado. Lo mismo digo. Esto me está matando. Saldré a tomar aire fresco. Olvídame, café. No tengo ni video recibidos. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, voy a guardar. Este capítulo se me pasó súper rápido a mí Y bueno Será hasta la siguiente Que posiblemente lo ahora mismo Así que bueno Espero que les esté gustando Y hasta la siguiente amigos